El segundo tribunal colegiado de esta ciudad de San Francisco de Macorís aplazó el conocimiento de la revisión de medida de coerción al imputado José Iván Betances, acusado de matar a José Agustín Concepción y Udalio Jesús Remigio, en hecho ocurrido en el sector Hermanas Mirabal de esta localidad. Bueno, en el día de hoy se le va a conocer una revisión de oficio al imputado José Iván Perdomo Betances. Eh... Inculpado culpado de, de, de doble asesinato... ...contra de, lo, de lo los CISO José Concepción... ...y Eulalio Remigio... ...por lo que evidentemente hasta el momento... ...el aplazamiento, eh, se está hablando de un aplazamiento... ...porque supuestamente la defensa... ...la defensora pública, abogada... ...defensora técnica del imputado, no está presente... ...por lo que ese aplazamiento se impone... ...porque es su abogada titular con lo que nosotros no tendríamos ningún, ninguna objeción porque es un asunto eh, propio del proceso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.